Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablaros de ClickDealer. ClickDealer es una red CPA de las más antiguas del mercado, tan antiguas como Max Bounty, tan antiguas como en su tiempo lo no fue Peerfly y sigue estando completamente actual y vigente en el panorama del CPA que paga puntualmente, que tiene ofertas modernas, nuevas y sobre todo tiene un muy buen equipo detrás que nos da la mejor ayuda a nosotros como publishers para que podamos encontrar las mejores ofertas para promocionar dentro del ámbito del CPA. Vamos a ver la red por dentro, quiero mostrarlas de principio a fin. Es muy sencillo darse de alta, lo vamos a hacer ahora mismo en directo. Esto es ClickDealer, Click Dealer, que es una empresa súper sólida esta es su página web, súper moderna. Tiene una parte de CPA Network y tiene otra parte de SmartLink. Todo va junto, tú no te preocupes. Tú cuando entras a Click Dealers tienes al mismo tiempo la parte de CPA y tienes la parte de SmartLink. Dentro del Smart Link, bueno, pues ya sabes que hay diferentes tipos de promociones. Darse de alta es súper fácil. Mira, nosotros somos publishers, no somos advertisers. A ver, si tú quieres comprar tráfico, sí quieres un advertiser, pero nosotros normalmente somos Publishers. Mira, dentro de Publishers hay servicios, hay un programa de lealtad y también tienen competiciones, competencias, para que tú, si eres un buen Publisher, hombre, pues le entras a una competencia y puedes ganar más dinero del normal. Está el SmartLink, como ya te había dicho, si le damos clic nos va a llevar a la parte de SmartLink. Consigue cientos de ofertas exclusivas. En un solo link, de esto se trata el Smart Link, claro está. ¿Qué es un Smart Link? ¿Cómo funciona? ¿Los beneficios de trabajar con un Smart Link? En fin, vamos a dar clic donde dice Sign Up. Nosotros dentro de Sign Up somos Affiliate o Publisher. No te preocupes por el Smart Link que lo tendrás dentro del panel de Affiliate o Publisher. Vamos a dar clic. Dice que tenemos la activación en cuatro sencillos pasos. Rellenamos el formulario luego confirmamos nuestro registro vía email, respondemos unas pequeñas preguntas de nuestro manager personal, no te asustes, no te asustes las preguntas son muy sencillas y tú puedes tener a un lado tu Google Translator y empezar a traducirlas sin ningún problema y ya puedes tener acceso a tu cuenta se tardan un poquito en aprobarla unos 24 o 42 horas no te preocupes que es muy sencillo mira Aquí está, vamos a empezar Tu nombre Atento con este tema Tiene que aparecer exactamente como aparece en tu cuenta bancaria Ya sea individual o de empresa Si tú tienes una empresa Y tu empresa se llama Yo qué sé, AdsBRC Que es la mía Bueno, pues entonces aquí la cuenta bancaria sería BRC. por ejemplo, si yo tuviera una empresa. Y si no, si eres una persona física, sin más, entonces le pones Beatriz Romero, que es mi nombre completo, tal como aparece en mi cuenta bancaria. El nombre, pues Beatriz, nuevamente, Romero. Viene el email. El email ya es el que tú quieras. Yo voy a ponerle el que todo el mundo conoce: beatrizromeritovideo, email.com. El número telefónico es obligatorio. Ves aquí, tú eliges tu país. Hay un montón de países. Yo le voy a poner un fake, es decir, uno que no es real. Vamos a ponerle 589674. Y luego viene la fecha de nacimiento. Tenemos que ponerla obligatoriamente. En este formato, año, mes y día. Así que vamos a poner el año, por ejemplo, 1980. Y vamos a ponerle el, día, el mes de octubre, que es este. Y el día 15, para poner una fecha falsa ahí. Y luego tu idioma, ya sea chino, ruso o inglés. Pues nosotros en inglés está claro. ¿Dónde oíste de Click Dealers? Pues le vas a poner ahí, canal de Betty Romerito. De Betty Romerito. O si escuchaste en otro lado, pues en otro lado. Y luego aquí dice, ¿fuiste recomendado por un affiliate manager de ClickDealer? ¿O un afiliado activo de ClickDealer? Si le dices que sí, entonces puedes poner mi nombre nuevamente. Betty y si le dices que no, pues nada, no pasa nada, ¿ves? Y luego le das al siguiente, ¿ves? About you. Vamos a ver si nos deja pasar, porque probablemente no me deje pasar. Vamos a poner datos falsos para que nos deje pasar. Vamos a poner el nombre de Laurita, que todo el mundo la conoce, porque es mi asistente. Laura Rocha, vamos a poner el mismo correo. Vamos a ver si nos deja pasar. Bien, acerca de ti. Selecciona un país y seleccionas tu país, donde tú vives, no al que vas a hacer promociones, donde tú vives, por ejemplo, España. La ciudad, voy a, a poner aquí, por ejemplo, Madrid, no son datos reales, y un código postal de Madrid, este código postal, que es de Leganés, y vamos a inventarnos una dirección, por ejemplo, Nes por ejemplo. Hay que poner, estos son optativos, fíjate, los que no tienen el asterisco son optativos Puedes o no ponerlos, para no, no lo vamos a poner Y luego esto sí que es obligatorio, el IM Service es decir, cómo te van a contactar Ya sea Telegram, Whatsapp, si tú pones Telegram o Whatsapp o Skype Pues hombre, estos tú puedes traducir sin ningún problema Vamos a poner mi Telegram, mi nickname es Betty Romerito con la arroba Ahí está, y le damos al siguiente. Y viene la información de tráfico. ¿Cuál es mi, espe mi especialización? Y aquí tú tienes que estar atento. ¿Qué tienes? ¿Un blog o una página de fans? La puedes poner. ¿Un sitio web o eres dueño de una aplicación? ¿O simplemente eres afiliado o media buyer? ¿O eres un media buyer agency? ¿O una network? ¿O una red de afiliados? Bueno, Normalmente nosotros somos cualquiera de los primeros tres. Bloggers o dueños de fanpage website o aplicaciones O afiliados media, media buyer Yo le voy a poner este afiliado media buyer Y luego escogemos nuestros nichos favoritos Los favoritos, por ejemplo, si yo tuviera Tío de educación, pues puedo poner educación Si yo tengo mucho tráfico de insurance Pues lo puedo poner Si me dedico al, al home improvement Lo puedo poner, lo que tú quieras En mi caso yo voy a poner Smartlink Voucher list gen esto es como email submit. El litgen es email submit. Y luego también me gusta bastante, yo qué sé, el service. Te deja poner solo tres, así que elige tres. Yo voy a poner estos sin ningún problema. Puedo quitar service y poner otros. Y ahí engloba otros. Y dice que pongas tu top vertical. ¿Cuál es la vertical que más te gusta, en la que más te sientes cómodo? Y vamos a elegir de las que él tiene. Mira, Penny Auction, Sale, Training Vertical... Astrología, Clarividencia, Real Estate, Servicios, otros, el Smart Link, eh, los, el LeadGen, voy a poner yo Smart Link y luego el Lead gen Por ejemplo, estos dos son mis top verticales. Si tienes alguna oferta específica o vertical que tú quieras promocionar con Click Dealers, si alguien te ha hablado de alguna oferta, bueno, pues tú la puedes poner aquí. Yo le voy a poner Smart Links, sin más. Y luego dice, ¿con qué redes SPA? trabajas actualmente, pues te puedes poner aquí lo que quieras, por ejemplo Hotmart, Clickbank, eh, Max Bounty, Affiliate. con que pongas dos o tres es suficiente, incluso con una, con que pongas una sola ya es más que suficiente. ¿Cuánto estás ganando con las otras redes? Puedes poner lo que quieras, menos de mil, de mil a dos mil, tres mil, en fin, lo que tú quieras. Yo le pongo siempre menos de mil. Y luego pone, ¿qué, ¿qué tipo de tráfico usas generalmente para efectos promocionales? Puedes poner social y así la gente ya sabe que tú vas a usar este tipo de tráfico. Pop, redirect y por ejemplo yo email. No lo pongo, pero sí voy a poner vídeo. Y ya está. Con esto ya tengo más que suficiente. Y luego los tres países en los que más me gusta promocionar. Bueno, pues le voy a poner USA, MX y España, esos son mis favoritos Tú puedes poner los que tú quieras No quiere decir que solo promuevas en esos tres, atento, no Quiere decir cuáles son tus favoritos No que vayas a promocionar en esos si no te vayan a dejar más Y luego dice, incluye cualquier otra información que pueda ayudarnos Bueno, pues ahí lo que quieras Le pones que no soy un robot Que he aceptado los términos y condiciones Y que estoy de acuerdo con recibir emails promocionales Y le das a submit yo no le voy a dar este último paso a este de Submit porque ya estoy dentro. Como ya estoy dentro, pues no le voy a dar. Pero tú le das clic y ya ellos van a empezar el proceso de aceptación. No te preocupes, no te van a pedir pruebas de pago, pero sí que te van a hablar un poquito en tu forma de contacto favorita, ¿ves? Lo pues hiciste en About You. Te van a contactar, te van a decir, ¿eh? Hey, ¿Qué tal? Una charla informal. No te preocupes que no te van a, a decir absolutamente nada. Realmente lo único que van a hacer es comprobar que los datos que, pudiste, que pusiste aquí, pues los, se los vuelvas a decir. Y ya tú se los vuelves a decir y ya eso es todo. Listo. Yo ya estoy. Voy a entrar a la plataforma y te la voy a mostrar por dentro. Este es el dashboard de Click Dealers. Esta es una cuenta nuevecita, nuevecita. Tengo aquí a mi account manager, que es importante que tengas... Muy buenas relaciones con tus client managers Mientras mejor relación tengas, mejores ofertas vas a tener Viene el reporte de las ofertas Top Offers Report Top Offers Quiere decir que son las ofertas que mejor están funcionando a día de hoy Te pone aquí la fecha, la hora Y dice que lo, lo que mejor está funcionando Es este Smart Link que dice web WebMob Quiere decir PCs y móviles Dating SM Global, SmartLink, Internacional, Revenue Share, es un Revenue Share. A mí me encanta el Revenue Share, a mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta mucho. Mira el CR que tiene la red, 3.47 y el EPC o FPM es de 6.27. Genial, está funcionando de maravilla. Luego vienen más de lo que mejor está funcionando, estas son las Top Offers. Tú puedes coger la que quieras y atento. Atento, porque Click ClickDealer tiene todo tipo de ofertas. Mira, bathroom, roofing, home improvement, HVCA. HVCA es eh, aires acondicionados y ventilación. Bathrooms, ya sabes que es baños, remodelación de baños. Roofing es tejados. Eh, HQ Roofing Remodel, remodelación de, de techos o de tejados. En descargas, en sweep takes, que también tiene sweep takes para Ofertas para Windows, de Solar, por ahora que está tan de moda las energías renovables Pues también tiene, vouchers, link Generation, eso está muy bien sweep takes, sweep takes, en fin, aquí tú tienes, mira educación también Tienes muchas ofertas que están funcionando muy bien ¿Dónde? Pues aquí te pone el país, Alemania, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos Alemania, Estados Unidos, Estados Unidos, en fin, aquí ya tienes muchos países Canadá, Sudáfrica, Australia, que están funcionando muy bien. Lituania, y en fin, ahí tienes varias ofertas que están funcionando realmente bien. Además, tú tienes las ofertas genéricas. Ves, viene Browse, mis campañas, campañas pendientes, ofertas nuevas, recientemente visualizadas. Rotadores, ojo, rotadores. Puedes hacer un rotador nuevo, ves, y pones el nombre, activo, las notas. Y puedes poner múltiples ofertas. Y si tú pones múltiples ofertas, pues tienes un rotador para diferentes países. Eso está genial, está muy bien. Bueno, pero me regreso. Browse, vamos a ver las campañas que hay. Tú puedes seleccionar el país. ¿Ves? Vamos a poner, a poner, por ejemplo, si hay para México. Las plataformas, pues todas hay. Fíjate qué granularidad tienen en las plataformas. Plataforma, súper genial Pues voy a dejar ahora todas las verticales Que tienen un montón, mira, todas las verticales que tienen Para que tú puedas promocionar Lo que te guste, lo que te guste Lo que tú te sientas cómodo Ahí vas a promocionar Y luego viene el formato, ya sea CPA o Revenue Share Yo lo voy a dejar todo ahí tal cual Y le voy a poner a aplicar Vienen las que son internacionales Te pone la miniatura En cuanto lo colocas aquí te pone la miniatura Y esta es una extensión de Chrome, de Google Chrome que puede estar muy interesante. Esta es de Nutra la forma que tú la puedes promocionar. Aquí te lo pone. En fin, aquí está todo muy completo. Luego está otra, el Fútbol Club. Mira qué bonita está. Para México paga 2,10. Como ves, los pagos no son no son despreciables. Es un 2,10. Es one click. Es decir, que en un clic ya lo tienes. Hay un montón. Fíjate que son 850 dólares para estas de cripto. 850 dólares. Es una barbaridad y luego están 9 dólares para protección de safari y tiene muchas me voy a ir a los smart links ves y en los smart links tiene social networking iGaming de smart links vamos a poner a social networking y aquí dice apply to run tú tienes que pedir autorización para correr este tipo de oferta mírale el, el FP que tienen más de 100 dólares una barbaridad lo cual quiere decir que está súper bien es para 3G te pone la edad el sexo, si es para chicos o chicas. Los tipos permitidos. Y aquí dice que son todos, todos los tipos permitidos. No hay nada restringido. Eso sí, no es Incend. Es adulto. No, tiene, no entra dentro del programa de, de Loyal, de Lealtad. Este sí, este no. Esto sí. Y luego dice Promote y los Details. Vamos a dar clic en Details. Clic, por ejemplo. Para que nos digan exactamente de qué va esta oferta. Francia. smartlink para Francia. Está súper bien. Si le damos a promover, míralo, ahí está, Smart de Dating, ahí lo tenemos, Vertical Social Networking, para todas las plataformas, un montón de países permitidos. Puedes hacer tráfico con SMS o con email, siempre y cuando te lo hayan aprobado, Pre aprobación previa. Atentos con esto, si vosotros queréis hacer email, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo, en esta oferta, email y SMS, y no pedís aprobación previa, no pedís aprobación previa, y ellos detectan que estás usando un medio que no estaba autorizado, en ese momento terminan tu cuenta y no te pagan nada. Así que atentos con ese tema. Tú tienes que aceptar las condiciones y entonces ya te dejan promover la oferta. Aplicas para promover la oferta. En fin, tienes montones y montones de verticales en las cuales tú puedes elegir y promover en un montón de países. Así que click dealers. Una muy, muy buena opción para empezar a trabajar con el marketing CPA. Tú no te preocupes que te van a apoyar constantemente. Son gente con mucho tiempo en el mercado que saben muy bien lo que hace, que tienen pagos puntuales. Vamos a ver, los pagos son mensuales, net 15 y el mínimo son de 500 dólares. Cuando tú hagas tus 500 dolaritos, como los pagos son buenos, bueno, pues hasta los 500 dólares... Es para que te hagan tus primeros pagos por Payoneer, Paypal, Paxum, Webmoney y e Payment System, Capitalist u otros. Tú ahí lo pones y ya cuando llegues al, al mínimo de pago, pues te hacen tus primeros pagos. Y lo voy a dejar hasta aquí. Lo dejo hasta aquí, Marketer. Solo quería hablarte de ClickDealer, presentarte esta plataforma que es bastante buena, muy sólida. No es difícil de entrar, tiene montones de ofertas como ya las has visto y es una muy, muy buena alternativa si aún no estás en ninguna o si ya te cansaste de las ofertas que estás corriendo. Bueno, pues entra a ClickDealer, date de altas, visto que es muy sencillo y empieza a promocionar buenas ofertas con buenos pagos en multitud de países y multitud de verticales. Marketer, te envío un abrazo muy grande. Te dejo aquí abajo el enlace a ClickDealer para que tú te puedas dar de alta. No dudes, hazlo cuanto antes porque se acercan buenos buenos momentos para promocionar, que es la última etapa del año. Y espero que muy pronto empieces a generar ingresos con ClickDealer. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!